Eh, a ver, yo profesionalmente llevo dedicándome a esto desde que salí de la carrera, básicamente, aunque no estudié periodismo, y está más relacionado con el periodismo. Y, o sea, algo, algo que he visto también, ya no solo profesionalmente, sino personalmente, porque yo creo que pues eso, desde los 18 años hasta, hasta esta parte estoy en contacto constante con, con las redes sociales, es que no creo que no podemos ser ajenos a como habéis dicho vamos a, a la realidad digital que se nos que se nos plantea ahora vamos no sé que se nos plantea que existe que nos tenemos que adaptar a ella sí. eh, pero también eh, darle como la realidad que se merece es decir eh, un influencer vale tiene muchísimos seguidores eso es consecuencia de que pues le gusta a mucha gente, no se no sabe hasta qué punto también son comprados con publicidad y tal. Eh, o sea, ¿cómo actúa esta persona? ¿vale? Eh, sobre, o sea, ¿Qué consecuencia directa tiene esta persona con sus publicaciones? Sean de las que sean, sea de moda, sea de política, eh, sea de trabajo, lo que sea de alimentación. Eh, sobre, sobre estas personas, ¿cuál es el fondo real de sus actuaciones sobre eh, sus influenciados, ¿no? diría? Entonces, bueno, eso me parece que, que es una parte importante de los, de los influencers que y de los que consumimos esa, esas redes sociales, saber diferenciar eh, qué queremos consumir de ellos y qué no, ¿sabes? Porque no, no es lo mismo, pues, bueno, un, el, la siguiente pregunta, no sé si me estoy metiendo ya, uh -huh. es la, la actitud que tiene un influencer sobre un líder en, su, en sus mensajes, creo yo. Okay. Entonces, bueno, pues... Uh -huh. sí.